Estás viendo El Secreto de Perijá. TV Azteca Guate, cerca de ti. Seguimos con El Secreto de Perijá. TV Azteca Guate, cerca de ti.